Hoy os traigo un haul de material de la marca Cadence que sé que os encanta, os voy a enseñar los productos que me han enviado y os voy a contar un poquito sobre cada uno. Estos son productos de muy alta calidad que próximamente veréis que utilizo en los tutoriales nuevos. Vamos a utilizar productos nuevos y técnicas muy nuevas, así que prepárate porque se avecinan novedades. Empezaremos con estos tres pegamentos para decoupage. El pegamento para decoupage con brillo. El pegamento para decoupage mate. Y el pegamento para decoupage sobre porcelana. Así que prepárate porque esta es una de las novedades. Estos botecitos se llaman Finger Wax. Vienen en color verde y en color cobre. Las voy a abrir para que veáis qué riqueza de color. Y cuánta pigmentación tienen. Estas ceras se aplican con el dedo. Fijaros esta de color cobre. como pigmenta en el papel. Incluso fijaros si la aplico sobre la piel. Qué color tiene. Y lo mismo esta de color verde. Seguramente el mes que viene me compre algún color más. El dorado, el plata. Aquí tenemos... Estos botes de pintura acrílica de la gama hybrid, Que son multisuperficies en color azul bebé, rosa bebé, verde menta y marrón oscuro Estas son multisuperficies y como su propio nombre indica son multisuperficies Que sirven para todo tipo de superficies, cristal, material poroso, material no poroso, madera Continuamos con las Very Chalky que son las pinturas a la tiza de la marca Cadence ...y me han mandado el color blanco antiguo y el blanco puro. El blanco antiguo es un color hueso y el blanco puro pues es blanco. Bueno, pero tiene muchos más colores. Otro producto que estoy deseando probar es esta pasta de modelado flexible... ...para probarla con los moldes, seguro que os va a encantar. Otro producto que os va a encantar y vamos a utilizar próximamente es el Magic Glass... ...que es una crema para grabados decorativos... Que crea grabados y veladuras permanentes en el cristal, espejo y ventanas. Otro producto muy interesante es este Taki Glue, que es especial para cartón y papel. Y ahora os voy a enseñar la pintura metalizada que me han mandado en estos tres colores: el color oro, el color mentol y el color turquesa. Fijaros qué pasada, cuánto pigmento tienen, cómo cubren. Y hasta en la piel. Fijaros cómo pigmentan. Os voy a enseñar ahora el color mentol y este que es el color turquesa. Voy a abrirlos para que veáis la pintura que es una pasada. Como os digo, tiene muchísimo pigmento y son muy concentradas. Estas pinturas cunden muchísimo. Y por último voy a abrir la de color mentol para que veáis qué color. Fijaros qué brillito, qué chula. Bueno, pues ya llegamos al final. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejadme un comentario, dale a like. Y no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!